Nosotros estamos ayer eh, hablando de los Grammy eh, Para que un artista lo tome en cuenta, los Grammys y procedimientos. ¿Usted tiene algún conocimiento? Porque los urbanos de aquí no están en los Grammys. No, muchos... no. lo que sucede, señores, ah. es que, que hay que pertenecer a la academia. Hay que hacer una membresía. ¿Viste? Yo lo que yo te dije. Ayer. Sí, hay que hacer una membresía. Entonces, a uno le mandan un, un, una, una, una, un una, pli, una aplicación. Requisito. Ahora es por internet. A, a mí me mandaban ahí a los José Reyes de, de, cuando yo vivía ahí uh, de, de, de lo sí, a mí me mandaban de, lo, de, de ahí un, un sobre entonces en ese sobre uno votaba por las categorías yo, yo puedo votar por las categorías inscribir mi disco Yo puedo inscribir. este disco yo lo puedo inscribir ahora La Manzana ahora va para allá okay. La Manzana va a grabar con tabú Combo también, es un grupo haitiano que, eh, que, que vivía en Miami, Francia Grupo famosísimo, esa gente, todas las canciones de esa gente son, también La Manzana va, va a ser con ellos. Pues para los Latin Grammy hay que inscribirse, hay que ser miembro de la academia. Y después que tú estás ahí, entonces tú votas. Los urbanos de aquí, si no, si no, entran, no han entrado es porque tienen que ser miembros. Tienen que ser miembros. Uh -huh. Sí, tiene un costo que es como sí, 50 eso dólares. Caballar, es sí, es una caballada. Lo que se paga. El urbano no tan eso porque no quiere. Sí, anual. Y eso es lo, es lo que, que se, se paga. La sí, membresía, sí sí. sí, sí. O sea que hasta nosotros, yo creo que como comunicador y ese tipo de cosas podemos eh, estar increíbles. Sí, yo creo que sí. Que ahí es, es, nada más se puede ver, es, eh, investigar. Sí. Entonces se meten en las redes, Latin mis requisitos para. Blu, blu. ¿Es el, el lilingo para allá? Sí, el Sí, es una caballada. Ah, ese, este el, el, el, ¿cómo es? No, eso era una presentación okay. de esa, de la manzana con, con Ramón Orlando. Con Ramón Orlando, ah, Orlando sí, sí, el, el maestro Ramón, Ramón Orlando. ¿Usted se todavía tiene todo comunicaciones con, con esos artistas, Ramón todo, Orlando? Todos, todos, eh. nos comunicamos. Wilfrido, yo trabajé con Wilfrido. Wilfrido sí, con me, Wilfrido me Wilfrido llama va. a veces de Colombia, bien me llama, gente, ¿cómo tú estás? Y hablamos de, de con, cosas, de, de música. Sí, así. con el otro que canta Susana, si me fue el nombre. Ahora mi camilo. camilo. que camilo, estaba por aquí camilo. También, ¿no? El, el torito hace tiempo que no hablamos, y más ahora después que el torito es el senador, tú sabes. <risa> y usted no le gusta la eso. Política? De, de, de política, como participar en un... Ay, Ay, no aquí no San Francisco. Nulo, mío. nulo. <risa> Cruz Raya. Cruz Raya ganará <risa> la felicidad. Conmigo la música. Yo sirvo <risa> al país desde mi óptica, desde la parte donde a mí me gusta compartir con el pueblo sí. y ser libre. A mí no me gusta estar amarrado y que con esto. Digo. Actualmente, ¿qué hace el maestro? Mira, yo sí. trabajo en la escuela La Divina Providencia. Yo okay. trabajo proceso de ahora. De clase arte, de música. Imagino. Sí, de música. Y aparte de eso, la orquesta, produzco, vivo produciendo. Sí, porque todo el mundo. He, he sido testigo de que van muchos artistas a producir con usted. Sí, sí, sí. sí. Hay I'm uno que, que es loco con usted. Ajá, ¿cuál es? Un. Um, un artista amigo mío que yo lo ayudo mucho porque un muchacho es bueno, dalis Mambo. Oh, o dalis o Mambo. Da, sí, siempre me lo menciona. Sí, sí, sí. Angry, ese, maestro, niño, angry, angry. ese niño merece que uno lo ayude porque él es un fajador, un luchador, muchacho, un muchacho humilde. Siempre, siempre lo ayudo y, dalis Mambo. Imagínate, si sí, yo lo ayudo. Sí. Yo lo ayudo Pero muy bien? No me quiere meter adelante a bailar. Amigo. No me digas no, no, no, no, no, no ¿Y adelante? por qué será? <ríe> ¿Qué usted opina de esos nuevos colores que han implementado el nuevo mambero, merenguero, ya sea la Hazá, o y esos muchachos como es, Mira, excelente. Eh, oye una cosa, yo veo gente a veces de mi edad, de, de, de mi género, sí. o, o perdón, de, de mi, de mi generación, de generación, que critican y dicen, esta música urbana, que esto es toda una porquería, que esto es toda una M, que esto bla, bla, bla, bla, bla. Señores, toda la vida ha existido movimientos de la juventud que es una forma como de protesta a las cosas, o no de protesta, sino de presentar lo que tú sientes, porque es un movimiento sociológico que tiene que ver con lo que está pasando en la vida. A veces tú te sientes marginada como mujer. Entonces, ¿qué tú haces? Ahora hay libertad para tú decir todo y grabar todo en las redes, y tú grabas un tema donde tú, tú hablas a, a todos los que me están que sí si o qué, que se vayan que sí si okay porque yo que sí si o qué, blah, blah, blah. y eso es una forma de, de, de tú expresarte que antes no se podía. Pero ahora se presa, entonces está malo. Eso está bien. Sí. Ahora, de eso a que tú influyes en una generación o juventud para incitarlos a que maten o a que, decir sí, una palabra que fuera de sí. que roben, que, que, que, que usen droga, que en droga te queman Ya esas son cosas, ya tú ves, ya que yo las respeto, no las critico. Respeto que yo no lo hago en mi canción yo no lo voy a hacer. No. Allá cada quien, tú entiendes. Pero es lo mismo que te digo, es la, forma de, de, la de, de, forma de expresión de, de lo nuevo. Sí, sí de expresarse. Ser... Maestro, la primera canción que usted hizo, merengue, ¿en qué año fue? ¿Qué el lo inspiró? Santísimo, Dios mío. <risa> la tiro fuerte. Mira, yo voy a cumplir ya el año que viene. 50 años Eso la es música. Lo bueno, ah, yo creo la, que la, la edad porque los artistas tienen algo bueno que yo no condeno edad. No. Los 50 siempre años dicen la música. En la música. En la, en la música. En la música. Y. Oye, 50 años. 50, 50, o, sea, no 50. De... 50. o sea, que muchos de esos artistas que nosotros conocemos también de su generación pasaron quizá hasta por usted an antes de ser famosa leyenda. Sí, mira, aquí comenzó en San Francisco de Macorís José Esteban. José Esteban, la patrulla aquí. Jacqueline Esteve pasó por mi mano, José okay, Esteban, Lino Palma, El Camarón, allá en Nueva York, cuando comenzó, comenzó ahí en, en, en mi estudio con Franklin Romero. Eh, aventura comenzó en mi mano sí. eh, cuando comenzó también allá en Nueva York y de aquí de San Francisco te sigo mencionando un paquetón de gente más que, que, que comenzaron sí. conmigo aquí yo comencé en, por ahí por los lados de Castillo acompañando a Fernando Villalona cuando comenzó cuando él andaba todavía sin orquesta que andaba cantando solista eh, y muchísimos artistas uno ha tenido la, la Sandy Reyes aquí al lado de de, de, de Telenor, ahí al lado en el patio de ahí, ahí venía Wilfrido Vargas a enseñar, porque mi abuela vivía ahí. Y en el patio de ella te ensayado wilfrido Vargas, Sandy Reyes. Cuando eran jóvenes, cuando eran. Sí. Entonces, yo tengo 50 años en la música. Y en 50 años, o oh, la manzana cumple 40 años. Este año, a final de este año. También en la música. Y señores, uno ha, uno ha visto muchas cosas, sí. uno ha visto. De todo. De todo. Una sí. experiencia fuerte. Claro, sí, lo ha visto muchas. Ese peculiar, eh, el, el, el pitico, ¿cómo es? ¿Usted lo puede hacer? <risa> ese pitico <risa> nació, déjame decirte algo. ¿Cómo ese tío, yo tenía un cuñado que pitaba, que cantaba, le murió. Eh, porque él iba a ser el cantante de la orquesta de la manzana cuando comenzamos. Yo no soy cantante, señor yo soy pianista, yo soy músico. Pero, ¿ustedes quieren que le diga la verdad? Uh -huh. La música tiene una magia. La música es algo mágico, por decirlo así. Eh, ¿Cuántos artistas no invierten millones y no pegan una canción? Uh -huh. Yo le menciono proyectos aquí de artistas que han invertido millones y millones y no pueden pegar no una canción. No ha gustado. Que la voz le guste a una gran mayoría, eso es una magia. El cantante que iba a hacer eso, cuando vinimos al país a grabar, de Nueva York vinimos aquí, se puso ronco. Se puso disfónico y no podía ir, no, la, la voz no le salía en el estudio. Y él me dijo, Henry, yo no puedo grabar. ¿Qué sucede? Yo hago una, siempre a los temas tema, le hago un demo y le pongo una guía con la voz, mal cantada, que ¿qué? Sí, okay, mi voz, para que ellos se lo aprendan. Cuando pasó eso en el estudio, visto se pone la mano en la cabeza y me dice, Henry, ¿qué hacemos? ¿Estos disqueros están esperando este disco? Yo oigo esa voz bien, digo, ¿qué okay, voz? La voz tuya, digo, tú eres lo que sale en la voz que va en esos discos. Porque yo me ponía, eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Entonces, en el medio de eso yo comenzaba, ¡Ay! Y yo no sabía ni qué hacer. <risa> ¿Qué qué? Sí. Y todas esas cositas se quedaron ahí. Se quedaron. Cuando sí. <risa> digo yo, bueno, pues vamos a dejarle esa voz. Señor, ustedes no van a creer esto. Desde que ese disco salió a la radio, ese tema penetró. Se pegó en Puerto Rico aquí, en todo lo, en todas partes, siguieron los éxitos, mole, mole, que sigo qué, okay, blah, blah, vamos a ver, blah, blah, blah, la rosa blanca, que si yo qué. Okay. Hay en Navidad eso. eso Mi, mira, muchachos, sí, todo eso, todo eso <risas> tema. Eso fue una cosa increíble. Entonces, yo me pregunto ahora, después de viejo, yo digo, pero ve acá, Dios le favoreció mucho a uno. La música tiene algo mágico, porque como uno, sin ser cantante, uno pega una canción, Cómo la gente le gusta. Entonces, yo hago muchísimas cosas nuevas y la gente no quiere oír lo nuevo. La gente quiere oír esas cosas viejas que yo hice. Sí, sí. Entonces, es algo mágico, de verdad. Sí. Que uno no puede, yo no le encuentro la, la explicación.